you <laughs> esa introducción, merece like. Pero vamos a lo que vimos. Eh, hola chicos de YouTube, aquí Ryan de nuevo. Y hoy les vengo a pedir una petición que está mal dicho, pedir una petición, no, a, a, a pedir una petición. Y, ay, lo digo así. Y es que quiero que me envíen clips de, de Minecraft, o sea, clips de lo que sea, de lo que tengan fail, momentos épicos, de lo que sea. Y todo eso simplemente para hacer una nueva serie que se llamaría Epic. No sé, todavía no sé cómo la voy a poner Pero es para ser una serie de, los mejores, de las mejores jugadas de Minecraft y, otro, y otra serie aparte que sería de los fails más grandes de Minecraft ¿no? Y bueno, entonces no hay límite de tiempo O sea, pueden enviar todo, todo el tiempo en cualquier hora que, que, que puedan ¿no? Y también pueden compartirlo y pedirles a los amigos que tienen O que sea que conozcan que tenga clips O cuando, si encuentran un clip bueno, pueden enviar, no importa el peso, lo voy a descargar de donde sea y todo eso. Eh, ese intro que vieron al principio es que no, no, no me resistía, ¿no? Estaba ahí construyendo la mansión, que por cierto, ya casi voy a subir el video presentando la mansión completamente, ya que tuve que cancelar la serie. Y eso es otra historia que también la voy a contar dentro del video, que quizás lo estéis viendo dentro de pasado mañana. Y me estoy explicando mejor que ver. Eh, entonces, ¿qué más? Eh, de nada, creo que envíen los clips, y sí, lo voy a hacer grabando no hay problema con el tiempo, envíen clips de como sea Y si no saben con qué grabar, pues no sé, aquí en la descripción de dejar el link de, de una de las formas de grabar tus videos de Minecraft en tu computadora no y otro también aparte para decirte aquí cómo puedes configurar tu PC para que pueda grabar sin problemas, o sea, si no tienes una PC buena, pues aquí también te tengo un link un... Uh, que me trapo. un link, y nada, creo que eso ha sido todo, eh, espero que les haya gustado no se vayan todavía porque todavía sigue la continuación de lo que sería el en la, en la intro de ese que hice hoy, y nada, sobre todo me, me, me despido por hoy y nos vemos al próximo